conocimos hace eh, un ratito, es la muerte de un niño, el cual, eh, según se informó, un niño de un año y ocho meses falleció tras ser alcanzado por una jipeta, cuando supuestamente habría perdido el control, el vehículo, y este estaba jugando en la residencia de sus padres. Fue atropellado, lamentablemente murió el niño Hayden Ramírez, hijo de Grady Ten y Jefferson Ramírez, esto en el municipio de San Cristóbal. Muy lamentable esta información. Pasa sus restos conformidad a sus parientes. Uno no se espera ese tipo de, verdad, de situaciones. Es, es. Muy doloroso más en un niño de esa edad, un año y ocho meses. Es muy muy impactante, por esa razón hay muchas personas que a sus vehículos le ya le colocan las cámaras eh, para, para retroceso, o sea, de reversa, y además le ponen unos sensores, eh, Miguel, eh, que permiten darse cuenta que algo está detrás, si o sea, vibra, para, si hay algún obstáculo, vibra para, para que se detenga. Eso es muy importante por esta clase de hechos lamentables, porque cuando se trata de un niño, de verdad que es muy doloroso, sobre todo para sus familiares, es algo devastador. Y lo lamentamos muchísimo el caso de este menor. Nadie quiere verse envuelto en este tipo de situaciones, ni esperar este tipo de hechos tan lamentables. muy penosos.